¡Cierto vive! ¡La lucha sigue sigue! Aquí está el pueblo para los que desean dar su mensajes. Estamos con el señor embajador. Estela. Herman, ven aquí a Estela. Claro, sí. La lucha ya nos atendía aquí fuera. ¿Cuántas personas pueden entrar? No, no, usted va a salir, si no le importa. Salga, porque favor. no. dame No, podemos. No hay nadie que nos diga, sobrevivimos todos los nuestra cuenta. Bueno, Sí. Horrorizados e indignados. usted Yo soy costarricense. Yo también, aunque usted no lo crea, pero yo también. Yo no, porque, buenas tardes. Bueno, usted para atendernos. Pues estamos aquí indignadas e indignados por el asesinato de Berta que se lo adjudicamos al Estado de Honduras. Honduras. Bueno, está bien. es también. Es un Estado asesino es dictatorial, es militar, mata todos los días a un montón de gente y esta vez mató a Berta. Estamos indignadas, indignados por eso y por eso queremos que usted dé la cara, ya que bueno, nadie quiere dar la en cara. Es la opinión de ustedes, yo no me voy a poner a discutir. Oh. La autoridad de Honduras está dando las investigaciones. Pero si esa autoridad no la... sirve para nada, bueno, nunca yo, resuelve yo nada. No, yo señorita, no puedo calificar, disculpe, ¿verdad? Estamos en un diálogo, ¿verdad? Si no hay diálogo la normalidad, seguimos en la humanidad, seguimos... Es lo el mismo la eh, Ella fue asesinada ayer, tenía medidas cautelares y no fue protegida. Entró gente a su casa y la asesinó. Mire. Ahora, hay un testigo que sobrevivió. Una de nuestras demandas es que ese testigo sea protegido por el Estado hondureño. De es decir, si a él no mata, él vio lo que pasó. Él es el que podría dar fe de algo. Entonces, una de nuestras demandas, sí, sí. que es práctica, sí, mire. es que Yo, le den seguridad para él, y le para le la familia mire. de ver Yo le puedo dar los comunicados que emitía el gobierno de le ¿Puedo ¿le dar sí, una copia? Sí, sí, sí. sí, pero no es papel. Entienda no, pero, que ¿Y es papel. qué quiere que más le diga yo? Y usted, nos puede, usted puede nada que, usted sepa puede la indignación que mundial nuestra indignación por favor a su gobierno, como representante de su gobierno, y también que demandamos seguridad para la familia, para los hijos de Berta y para el testigo. Es decir, que el Estado hondureño por una vez se haga cargo sí, mire, de proteger. El gobierno de Honduras y yo como persona también me siento indignada por ese acto eh, de un asesinato eso es lo que puedo decir. puedo que el gobierno de Honduras lo ha manifestado prácticamente a toda la población de Honduras ¿qué piensan los qué? defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y su situación de inseguridad Mira, desde el golpe de estado en su país? Yo, yo no les puedo decir nada, por eso están los comunicados oficiales del gobierno de usted oficial. sí, porque es el embajador, claro, pues claro sí. que nos puede decir le estoy su le opinión voy, pues. le voy a dar, ahí está la los opinión está en los comunicados de la opinión sí. Es su opinión, los comunicados no, es, es su es, opinión? Es, es, su opinión. Yo soy representante del gobierno de Honduras y los comunicados que yo le puedo dar es lo que dice el gobierno de Honduras. ¿Me permiten que, que, le, que le tenga una ¿Cuánta seguridad hay no, yo no, no, de que vayan a esclarecer este no, crimen no si no han puedo, esclarecido ningún crimen político en Honduras? En ¿Cuántos, ¿Cuántos crímenes políticos ha había en Honduras desde el golpe de Estado? Decir, señora, es Siento. que le doy la información oficial. Bueno, nosotros lo que usted, queremos es que usted, usted permita... pueda comunicar a su gobierno nuestra indignación, sí, nuestra claro, demanda, sí, sí. indignación mundial, claro. pues nuestra sí, demanda ¿es una que, que, se que se investigue, correcto, estamos en el camino correcto. Y de protección a todos Así, los estados. Correcto, exactamente. En ese camino estamos todos. No, no estamos todos. Bueno, por lo menos yo digo que si usted tiene su opinión yo tengo la mía estamos todos porque, porque hace falta que maten a Berta Cáceres para que se investigue no, yo, un asesinato yo, político cuando disculpe, todo el tiempo le digo, le ha voy, habido asesinatos políticos a, en Honduras y no se le investiga voy a y no a se resuelve los comunicados oficiales del gobierno de Honduras yo no puedo decir nada más de esto. Pero sí, pero puede tiene hacer, su opinión, puede hacer lo que la respeto, compañera dice, está que indignada que también, es correcto. Que comunique de parte de la gente que sí, está sí, aquí en es la embajada correcto, sí, es la indignación. Correcto. Que Honduras es una vergüenza mundial, bueno, en todas partes el, hay indignación, hay manifestaciones como, como esta. de Derechos Humanos que ha firmado también el Estado de Honduras dicen que la responsabilidad por la vida y la integridad física de cualquier ciudadano dentro del Estado corresponde en primer primer término, al gobierno de la República así Estado. Es, sí. Entonces, la integridad física y la vida de todos estos asesinatos, y últimamente con, con Berta Cáceres, también es responsabilidad del gobierno de Honduras. Y es una responsabilidad que tiene que asumirse, es una realidad el gobierno de los la está la, El gobierno está asumido la responsabilidad de que aclare este hecho lamentable. Es lo que les puedo decir yo y les voy a lo que. ¿Usted sabe lo que es la reparación? Aquí podemos estar 5 o 10 horas. No sé, si es que le, le vamos a estar lo suficiente para que usted se vaya molesto y no, le comunique no. a alguien más vida. Yo no so, yo me siento molesto. Yo, Esa me es la yo me siento molesto. O sea, por estamos molestas y molestos y país. usted se tiene que ir molesto y molesta. Yo soy ser humano, usted es ser humana, nos ha dolido a todos Es asesinato. Aumento. No le ha dolido a todos en mundo, no posición, sé, como, todo el mundo. Es sí, la posición A la gente que estaba tratando de construir la hidro. A ver, hábleme usted de las represas en, en Honduras. ¿Cuál yo, es la posición oficial? O ¿Sáquenos sea, un comunicado no, sobre que van comuni... a investigar no, a esas es empresas que... como responsables de Bien. haber hostigado a Berta, haber, haber yo la amenazado? No, puedo dar los comunicados con armas del gobierno de Honduras. Es, es, no Puede si estar toda la noche, el fin de semana también, pero no vamos a llegar a nada. Que no vamos a llegar a nada, pero pues, sí, sabemos sí. que no llegamos a nada. Porque el que no, no de dudas ¿no? que vamos a llegar. Bueno, pues yo, yo voy a cumplir con eso. ¿Me, me permite, ¿Le ¿Me, ¿Me permitimos nada, o no le permitimos? Porque yo puedo quedarme aquí. No, no pues sí. ¿Me no, permitimos? Sí, sí, vaya, traiga el comunicado. Nada, traiga al comunicado. ¿Y qué días va a estar para seguir viniendo? ¡Vive! ¡Viva, viva